Hola mis hermanos de cristianos en la gloria y la fe que conquista una clase más, un nuevo año eh, esa clase virtual es que siempre el Señor pone cada jueves y siempre la gloria y la honra al a Señor esta semana el Señor ha titulado esta emisión la generación de los mosquitos tú me vas a decir por qué se ha titulado la generación de los mosquitos te invito a que escuches toda esta emisión estos 15 minutos que te trae el Señor que va a llegar a lo más profundo de nuestro corazón esta generación de los mosquitos mis hermanos que Hablan, hacen ruidos sí, y ves un mosquito que se... Zzz, zzz, y quieren chupar esa sangre, chupar lo espiritual, y mejor dicho que ellos quieren hacer... Bulla, y hablan, y, hablan. y ese mosquito que no te deja dormir, ese mosquito que te está acusando. Pero bueno, el Señor nos lleva para el, el Evangelio San Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 16. Y mira lo que nos dice el Señor. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los hermanos de Cristianos, en la gloria de aquí, la fe que conquista, el Señor está siendo muy claro. Eh, mucho cuidado el que, el, se, el que se crea firme. Esos mosquitos que zumbean tu oído y quiere, mejor dicho, Hacer cosas que realmente a ti no te no, no deberías hacer. Oh, y una vez más, y siempre lo he dicho, que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se está perdiendo, se está perdiendo una generación. Y vemos esta generación de mosquitos que realmente no sabe quién es Jesucristo, no sabe quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que el Señor le, eh, es, eh, está diciendo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros uh, con vestidos de ovejas, pero, uh, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos hoy una generación, vemos hoy un cristianismo que únicamente va a una iglesia que los entretenga, no realmente a dar una palabra viva de poder. Y también, no únicamente, también vemos un, un liderazgo que está dando la palabra, pero vemos eh, una comunidad que mm, está más conectada en un celular que escuchando la palabra de Dios, que realmente está masticando chicle, está, está con el celular. Y yo creo que si termina la... Termina la la palabra Esa palabra que el Señor dio para ese pueblo y les preguntan, no, no sé de qué me habló, de qué versículos. No, ¿y por qué? No, porque estaba con mi celular. Y es esa es, y es esa generación de mosquitos que quieren su libertad, quieren sus cosas. Y es por eso que el Señor está eh, en esta misión, en esta clase virtual, está diciendo, basta ya esa clase, de, de esa generación de mosquitos, realmente quiero un pueblo que me busque, un pueblo que realmente se comprometa conmigo. Es por eso que en Jeremías, capítulo 23, versículo 16, nos dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis a las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, o os cuentan visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. ¡Wow! Muchas veces hay palabras, y uno ve en las redes sociales, hay mucho escándalo, muchas cosas, y no son palabras del Señor. Es un show, mis hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero desafortunadamente o sea, a lo malo le está llamando, se le está llamando bueno, y a lo bueno se le está llamando malo. Hoy, de moda es que los hombres se, se vistan de mujeres, y las mujeres de hombres. ¿Qué está pasando? Es esa generación de mosquitos que quieren hacer ruido, que quieren va, va, van a empezar esa sangre tuya, esa parte espiritual y de dejarte callado, que tú eres incorrecto, que tú lo que estás haciendo no es correcto porque estás, estás con Dios. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de Dios ellos están siguiendo? O sea, clase, esa clase, esa generación de mosquitos. En esta clase virtual el Señor nos está diciendo mucho cuidado en lo que estás escuchando, mucho cuidado en lo que estás viendo, mucho cuidado en lo que estás, viendo, lo que estás sintiendo. Porque la maldad se ha incrementado, mis hermanos. Y es por eso que esta generación de mosquitos hace mucho ruido. Dicen muchas cosas, pero sus acciones dicen otra cosa. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos de cristianos, de aquí en la fe que conquista. Y también mira que Jeremías, en el mismo capítulo, el versículo 17 del capítulo 23 que estábamos hablando, uh, dicen con, de continuo a los que desprecian, el Señor ha dicho... Tendréis paz. Y todo el que anda en la terquedad de su corazón, dice, no vendrá calamidad sobre vosotros. Vemos estos gobiernos que va a haber una paz total, que va a haber una paz tan diferente, que va a haber una paz y que estamos haciendo acuerdos, no únicamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Pero recordemos que el único que va a traer la paz a esta tierra es Jesucristo. Él es el único que va a traer la paz. Él es el único que nos va a dar esa vida eterna. El hombre habla mucho. Es esa generación de mosquitos que es, y la gente, perdona como te lo digan uh, colegialmente, está comiendo cuento de lo que está diciendo el hombre. Hoy el hombre, y lo hemos hablado en, un, en, la, en esas clases virtuales, en el, hablando con esos podcasts, en diferentes partes hemos, eh, hemos hablado esta generación está escuchando voces extrañas y esas voces extrañas está haciendo que esta generación de mosquitos hablen, hablen, zumbelen sus oídos y cuando caen en, en, en, esa, en ese bracito en esa piel, comienzan a absorber lo que realmente lo que no han hecho en toda una vida, lo quieren absorber en un momento y realmente quieren que, que sean escuchados, claro que los vamos a escuchar pero sin vandalizar, sin romper y que realmente se sujeten a que lo, lo bueno es bueno, y lo malo es malo. Por esta generación de mosquitos, mis hermanos, eh, Dios nos está llamando, nos está tirando un tirón de orejas. No sé, eh, eh, yo, yo no sé si hay bastantes que me están viendo de, de mi época, que nos tiraban aquí, igual la, la orejita, esta parte del cabellito, aquí digamos en Colombia la zapatilla, nos, nos tiraban la zapatilla, no se portó bien, vamos para allá. Entonces es que esta generación de mosquitos, que esto viene desde hace mucho tiempo, que se cree que se lo saben todo, mis hermanos, en la segunda carta de Timoteo nos dice, en el, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a, a los tales, evita. Escucha lo que dice el Señor. Teniendo apariencia de piedad, son ellos que esas generación de mosquitos que dicen que los derechos, que salvemos, que salvemos al animalito, pero que podemos, a, que pueden abortar a los niños, pero a los animalitos no los pueden matar. Pero habiendo a, negado su poder a, a los tales evita. Y vemos que esta generación de mosquitos que hace muchos escándalos quieren picar, quieren hacer esas ronchas ahí grandes. Quieren hacer ese escándalo que al final no hacen nada. Parece, parece que se, se hace sentir que son escuchados, pero realmente no, no, no, no hay ningún cambio. Están retrocediendo como los cangrejos. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, a quien está eh, en la fe que conquista en nuestro que es el virtual, el Señor también lo lleva al Evangelio de San Mateo, de modo que hace y observad todo lo que, que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y el Señor nos vuelve a confirmar lo que hablamos algunos minutos. El hombre está prometiendo una paz. El hombre está prometiendo unos cambios. Pero si nos bajamos en la palabra, ¿quién va a hacer los cambios? ¿Quién va a traer la paz a esta tierra? Jesucristo. Dios hecho hombre. El que vino, se fue y que va a regresar y nos va a llevar una vida eterna, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que también, eh, mira, qué maravilloso que nos habla en la primera, la primera carta de, de San Juan, el capítulo 5, versículo 11, que nos dice, el testi nos habla del testimonio, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Tú reconoces a Jesucristo como su, su Señor, tu Señor Tienes que haber una transformación, no ser una, una generación de mosquitos que quiere, sum, uh, quiere hacer ese ruido, ese zumbido. Y bla, y bla, y bla, y bla, bla. Pero dicen ser cristianos, pero son cristinos, perdona como te lo diga. Dicen ser cristianos, pero la acción, dice mucho que decir, le evitan hoy en día. Pero su comportamiento aleja a esas personas que realmente, que, eh, que el Señor quieren que lleguen a los caminos. Más vale que alguien se coloque una cuerdita y, una, y se lance en una piedra, en un río, a hacer caer a uno de, esos de, mis, de mis pequeñitos, te dice el Señor. Mucho cuidado. Si tú eres un líder, o eres un hijo de Dios, o eres uno más de la congregación, cuidado con eso, mis hermanos. Debemos ganar familias, debemos ganar eh, compañeros de trabajo. Porque si somos tropiezos, mis hermanos, como siempre le digo al Señor, si alguna vez soy tropiezo, apártame mejor. Y que alguien realmente siga con esa tarea. Y si no quiero ser propietario, en el nombre poderoso de su nombre. Ya para ir terminando mis hermanos, Romano 8.16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios es porque eres un adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Y por eso esa generación de mosquitos que hacen tanto escándalo, que gritan y vandalizan y quieren hacer eso. ¿Quieren destrozar todo porque porque se les dio la regalada bendita eh, manera de, de destruir todo? Porque es la manera de expresarse. Pero vemos que realmente el Señor está diciendo, si tú eres un hijo mío, un conocido mío, tú no destruyes lo que yo construyo. tuvieras eras, pero lo construyó un hombre, pero ¿quién, quién, quién, quién actúa ahí? en este pensamiento y todo eso, fue el Señor. Mis hermanos, en la gloria de la fe que conquista. Mateo, uh, capítulo 19, del 18 al 19, nos dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, uh, no presentes falsos testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta generación de mosquitos está matando a muchas personas en llegar a, a los caminos del Señor. Esa generación de mosquitos, mis hermanos, está eh, matando que realmente hay una generación que, que muchas personas se acerquen al Señor. Hoy en día, desafortunadamente, por esa generación de mosquitos, la gente católica uh, mira o de una manera despectiva a los cristianos. Uy, otro cristiano más. El hermanito, la hermanita, padrecito, padrecito, nuestro. Otro más. Entonces, que realmente lo, lo que salga de estos labios, como nos comportemos, somos, sabemos que somos seres humanos, cometemos errores, pero cada día estamos aprendiendo y cada día estamos madurando. ¿Qué nos falta? Claro que sí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no haya más esa generación de mosquitos que uh, ahí comienzan, ese ahí, y que molesta, y que molesta, y que molesta, y que molesta. Y hoy en día ya esas raquetas eléctricas para matar a los mosquitos, nos toca, mejor dicho, esa es la raqueta. Es ese Dios dic diciéndole a Dios, coloquemos la raqueta y démosle demos, esa ese, despertar, ese, tss, ese, ese, ese es, es como cuando los mosquitos tienen esa raqueta eléctrica, como se el electrocutan, pero que, bueno, vamos una oración que les impacte y que esa oración llegue a los más profundos de sus corazones, para que despierten y que realmente conozcan a Jesucristo como su Señor. Porque el tiempo se está acabando, mis hermanos. Y ya terminando, aquí hay una exhortación a la obediencia, que el Señor nos habla en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo uh, 17, que nos dice, Guardad uh, cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios, y sus, y sus testimonios y sus estatutos que te ha dado. Más claro no lo dice la palabra. Guardemos los estatutos. Guardemos realmente que seamos un pueblo de, de, en espíritu, no en carne, como hablamos, lo hablamos en esta primera misión de Hablando con Jesús Papu. Es que te invito a que lo veas, que, que se trató de uh, durmiendo con el enemigo. Te invito, mis hermanos cristianos, en la gloria, que no seamos una generación más de mosquitos, que seamos el cambio, que seamos realmente, que cuando uno vaya caminando, o donde tú atiendas a, ese, a esa congregación que están esperando, ese cristiano lo, lo necesito para mi empresa porque va a ser el cambio, va a ser algo productivo y no va a ser uno más del montón. Mis hermanos esta ha sido otra misión, otra clase más virtual aquí en La Fe Que Conquista. Que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones.